Que la finca familiar Punta de Jauba de Bayamo sea dirigida por una de las mujeres descendientes del antiguo dueño, es expresión de cómo se mueven los estereotipos. La bayamesa Ana María Estrada Peñín, veterinaria, por años conduce los destinos de más de cinco caballerías de tierra. Y el trabajo, me gusta disfrutar lo que, lo que me proyecto eh, con el tema de la siembra, con el tema de mi ganadería, este, que yo soy del criterio que digo que si yo muriera, volviera a nacer, volviera a ser campesina. Para mí significa mucho, es todo porque yo veo el resultado de mi trabajo. Yo no sé hacer otra cosa que no sea sé la vida del campo. La voluntad de esta mujer para enfrentar las dificultades le permite ser cumplidora de los convenios de carne y leche con más de 90 cabezas de ganado, ovejos, aves, en medio de la sequía busca alternativas. Yo siempre trato de sembrar con visión a los meses de seca. Yo voy intercalando el quingra con la caña, eh, corto hierba, eh, voy intercalando eh, el forraje de la yuca, yo... Para las aves, para los cerdos, yo tengo un palmar aquí en la finca y la palmichi y la yuca, la voy alternando para la crianza de, de cerdos. Y, y entonces el tallo de la yuca se lo muelo también y se lo intercalo al ganado, a las bestias también. Su hijo, técnico en veterinaria, comparte y valida su quehacer. Es, es un ejemplo a seguir mi mamá, porque me ha guiado a luchar por mis sueños y a trabajar duro para lograr mis metas. Hacer es la mejor manera de decir de Ana. Ella combina su liderazgo por más de 30 años como delegada de la circunscripción 78, miembro del Comité Nacional de la NAT. Es una tarea bastante fuerte, pero yo tengo un vínculo estrecho con mi familia, que es mi mayor sostén. Este, tengo tres obreros que, lo, que son mi familia. Los, los incluyo dentro de mi familia, porque cuando yo tengo que ir a una reunión, cuando yo tengo que sal, salir, eh, aquí funciona todo, igual que si yo estuviera. Eh, me siento cómoda, eh, yo tengo mucha, mucha unidad con mis organismos y, y somos todos unidos. La cercanía de las elecciones... Para Ana, son reafirmación. El, eh, el, el, el voto que vamos a tener es, es muy importante porque eh, cada barrio, cada rinconcito de nuestro país se va a ver representado. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.